Hola buscadores, me han hecho otra vez la pregunta, porque ya lo he comentado en algún vídeo, pero es probable que esta persona no haya visto ese vídeo y por lo tanto es lógico que me lo pregunte. ¿Genera karma interpretar una carta astral o interpretar un tema numerológico? La respuesta corta es sí y tanto que sí. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Téndete en cuenta que karma, la palabra karma, lo único que significa es reacción a una acción. Yo hago algo y obtengo una reacción. Pasa algo. Envío una energía al universo y el universo reacciona a esa energía. ¿Vale? Entonces, karma se genera siempre que haces algo con alguna intención. Sea positiva o negativa. Siempre se genera karma. Ahora bien, la gente cuando habla de karma normalmente se suele referir a karma negativo. Sí, claro, es el que nos da bofetadas, ¿no? es el que nos joroba, el que nos hace daño, el que explica el por qué nos pasan cosas que no tienen ningún sentido y no, nos, no hemos provocado nosotros directamente, al menos no en esta vida, porque viene de otras vidas. Vale, sí. Pero, insisto, el karma puede ser positivo o negativo. Es simplemente la reacción a lo que tú haces. Y la única manera de no generar karma es ser totalmente desapegado. Que no significa indiferente, ni que ni significa frío. ¿eh? O digo, no, es que yo que soy muy frío, no me importan los demás. Por lo tanto, no genero karma. No, no, no va por ahí. Es otra historia. El que no genera karma sería el maestro. El que lleva a la, llega ya a la quinta iniciación. A partir de entonces, uh, no sé, no vas a generar karma aquí. Pero mm, mientras no lleguemos a estos niveles evolutivos, pues vamos a generar siempre karma. Ten, tienes que tenerlo en cuenta. Bien. A partir de ahí es, uh, si vamos a generar karma, hagamos lo que hagamos, pues tenemos simplemente que vigilar ¿Qué tipo de karma generamos? Puesto que supongo que no vas a querer generar karma negativo. O sea, que te den bofetadas en la próxima vida porque aquí lo has hecho mal. Por poner un ejemplo, ¿vale? En todo caso, pues que encuentres a personas que te ayudan en la próxima vida porque aquí les has ayudado. O sea, les has hecho un bien y entonces se te devuelve ese bien. Vale. Cualquier consultor o asesor, genera mucho karma. Todo el mundo lo hace, ¿eh? cualquier persona genera karma, eso está claro. ¿eh? Pero digamos que el impacto que tenemos las personas normales en la vida diaria es, suele ser pequeño. Perdón. El impacto que tenemos en las vidas de los demás, suele ser pequeño, a menos que, que seas un bestia, ¿no? Si vas dando torpas a la gente, pues sí estás generando karma negativo clarísimamente, ¿no? Si robas, y si matas, y si estafas, etcétera, estás generando karma negativo de verdad. Pero normalmente con la actitud de la gente normal no solemos generar un karma importante. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos. Pero cuando nos metemos a lo que llamamos las terapias alternativas, los terapeutas o los asesores de la clase que sea, ¿eh? sea con psicología oficial <risa> o sea con el tarot, con la astrología, con la numerología, con la evidencia, con lo que sea, los videntes también ¿eh? entran dentro del saco, pues estamos afectando a las personas que vienen, pero mucho más de lo que afectaríamos si simplemente habláramos dos amigos que dicen, Ah, yo pues yo te aconsejo que hagas eso. Ese karma es pequeño porque dependerá de si te cree, de si no te cree, de que si lo hace, de qué manera lo hace, eso que le has aconsejado, etc. Pero cuando alguien va a un asesor, incluso aunque en principio va escépticamente, personas que van de manera escéptica en realidad el hecho de ir ya representa que estás abriendo tu corazón estás yendo a un sitio con la esperanza de que te ayude que te aconseje etcétera por lo tanto vas con el corazón abierto la otra persona el asesor va a dar en la diana siempre te va a tocar te va a provocar cambios físicos emocionales y mentales físicos serán los que menos pero de rebote, por los cambios mentales y emocionales puede haber incluso cambios físicos. Pero lo, lo más fácil es que sea algún cambio emocional o mental, o las dos cosas, emocional-mental. Cuando tú cambias porque otra persona te ha aconsejado un cambio, la otra persona, o sea, el que haces el efecto eres tú, está claro. Pero, y por lo tanto el karma es tuyo, de lo que pase. Pero, a la vez, la otra persona tiene parte de la responsabilidad de ese cambio, para bien y para mal. Si se te aconseja mal, lo que se hace es crear karma negativo para esa persona que te aconseja, que no será tan grave como el karma negativo. Es una tontería, pero verdad que en el Código Penal existen la, las figuras penales del delito de homicidio, de incitación al homicidio y de colaboración con un homicidio etcétera, hay varias formas hay el que mata de verdad el que roba, estafa, da igual ¿eh? Eh, que lo hace él de, realmente, pero también se pena, menos pena pero se pena al que ha incitado o ayudado ha colaborado a que esto pase ¿entendéis? pues algo parecido, el asesor en realidad es un incitador de que pase algo, de que esa persona haga algo, con lo cual parte de la responsabilidad es suya. Y esto pasa con menos fuerza, pero también pasa cuando tú aconsejas algo a un amigo o a un familiar. Pero en la vida normal no tenemos que aconsejar mucho, normalmente, pero si eres un asesor te vas a ganar la vida con eso. Por lo tanto, vas a estar constantemente ¿no? ejerciendo fuerza e influencia sobre otras personas que vienen a ti con el corazón abierto y por lo tanto les estás incitando a que mejoren, a que cambien, etc. Bien, si tu efecto es positivo, estás generando karma positivo, ¿vale? Estás acumulando puntos positivos para otra vida, ¿vale? O incluso en esta, ¿eh? si ya formas parte de las personas que están en el karma inmediato, en la misma vida lo recibes, ¿vale? Tanto lo bueno como lo malo. Pero en general lo que se recibe es en la próxima vida, en la siguiente vida, ¿no? Pero si lo estás asesorando mal, sea por negligencia, sea por ignorancia, sea por mala fe, eso ya espero que no, pero alguna vez podría pasar, pues... Uh... Bueno, pongamos un ejemplo, esos famosos chamanes... Es que no sé cómo decirlos, es igual que veis anunciados por algunos sitios en donde con un módico precio te hacen cualquier brujería, cualquier hechizo para pues para tener pareja o para que no te deje la pareja o para que no sé qué. Entonces esto es un karma enorme, ¿no? negativo y enorme. Están haciendo algo, algún daño realmente. ¿no? Pero en la asesoría normalmente lo único que puede pasar es que te equivoques o que mm, estés eh, queriendo aconsejar sobre lo que no sabes. Eso también puede pasar. ¿Vale? que te creas más de lo que eres y entonces aconsejas sobre lo que no deberías todavía, cosas así. Entonces, por eso, eso generaría karma negativo. Insisto en que no es lo mismo, vale no es el mismo karma que provocar tú mismo un efecto, pero la incitación a que se haga algo crea karma. Cualquier numerólogo o numeróloga está creando karma. La mayor parte de las veces, espero, positivo, pero algunas veces también de negativo. Los astrólogos, los numerólogos, los zarotistas, los videntes, da igual, cualquier sistema en el que tú hagas de asesor. Por eso también he dicho los psicólogos, el psicólogo transpersonal, el psicólogo normal, el, el que usa el eneagrama, da igual, cualquier sistema. ¿Eh? Y las terapias, que si las, las terapias emocionales, las constelaciones familiares, da igual, cualquier sistema en la cual tú interfieres en la vida de otro, aún con buena intención, te genera karma. No por eso, como podéis ver, yo dejo de hacerlo, soy consciente de ello y me hice muy consciente hace ya 30, sí, 30 años cuando, en ese caso no por asesoría sino porque estaba dando cursos, me di cuenta de que eh, estaba cayendo, en sin querer yo, pero estaba cayendo mi, mis fans, mis followers <ríe> en el gurismo, <ríe> o sea, el, el, me adoraban como un gurú. Y eso es eh, muy grave. Cuando me di cuenta, pues aparte de que lo expliqué a, a los que estaban dando ese último curso mío y dejé de dar cursos durante unos cuantos años para quitarme, limpiarme todo lo que yo atraía, porque si me pasaba era por algo. Yo lo atraía. Entonces, en ese caso, lo corté de raíz porque me di cuenta de que estaba pasando eso. Ahora actualmente creo que con mi manera de ser no, no engancho demasiado. <ríe> Aunque hay gente que le gusta lo que hago y me sigue, sí, de acuerdo. Pero en plan fan, normal, no, <ríe> no en plan gurú. Eh, pero sí que tengo que... Lo voy repasando de cuando en cuando por la historia de las asesorías de carta astral, de numerología, de los chakras, de los rayos, etcétera, que voy haciendo, porque... Eh, tengo que mantenerme lo más objetivamente posible, de manera que yo sea objetivo, que no quiera influenciar partiendo de mis deseos, de lo que yo considero bueno o malo, que ese es el error más grave de la mayoría de los asesores, que lo que yo considero que está bien es lo que recomiendo. Yo me acuerdo de haber oído a una asesoría, en ese caso era tarot, ¿eh? pero bueno, que me hicieron, me propusieron hacerla, digo, oh, pues sí, venga, vamos a ver. Y me di cuenta que me estaba recomendando que hiciera lo que ella quería hacer de alguna manera. No voy a dar detalles, <risa> pero sí que eh, si así es más divertido, os podéis imaginar lo que os dé la gana. Básicamente la idea era que mmm, me estaba juzgando a mí como si fuera ella y lo que yo debería hacer desde su punto de vista. Y evidentemente en ese momento yo borré todo lo que me estaba diciendo en el sentido de no le voy a hacer ni puñetero caso, porque ya veo que en realidad no está hablando ni su intuición ni su alma, sino su mente y sus sentimientos. Es muy difícil mantenerse objetivo, de verdad, no involucrarse, pero es necesario. Cualquiera que de vosotros que me escucha, que sea que esté preparándose para numerólogo, astrólogo, tarotista, da igual... Pues eh, mmm, trabajad esto, eh. aprended a ser lo más objetivos posibles. Trabajad el quinto rayo de ciencia y conocimiento concreto y el segundo rayo de amor-sabiduría. Estos son los dos que tenéis que trabajar más para poder evitar el karma negativo. Y tampoco caigáis en buscar el karma positivo. Uy, Voy a ayudar porque así qué bien estoy ayudando mucho. Ahí ya caes otra vez en tu ego, en el egoísmo, en el orgullo en... y por lo tanto ya estás generando también karma negativo. Impersonal. Voy a ayudar porque mi alma quiere ayudar. Punto. Bueno, me parece que me ha alargado mucho, pero me parecía un tema interesante que ya me han preguntado varias veces de diferentes maneras. Y me gustaría aclarar esto, ¿vale? porque sí, se genera karma y hay que tenerlo en cuenta. Pero eso no es un óbice, no es óbice para no dedicarte a ello si es lo que tu alma te pide. ¿De acuerdo? Preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.